Muy buenas a todos Bienvenidos a Fortnite Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero 7.0 Hoy os traigo resistencia Semana 3 Demuestra tus habilidades Utiliza el alcance del fusil de tirador Para demostrar tus habilidades Descarga esquemas de un aliado secreto Y entregale los planos a los 7 Vamos a ver las misiones La resistencia Vale, destruye estructuras sobre un receptor de datos y, extrae y extraelo por aquí, por los Jonesy sí, o por el campamento cariñoso, ¿vale? Vamos a ver Vale, en este modo no ponemos, no podemos, pero bueno Ok, la diaria ¿Tiene? estamos por aquí, Un Arma en el dirigible de la OIS sobre el Daily google vale, esa facilita se supone Podríamos hacer distancia de desplazamiento a Nado también fácil Soy un experto nadador Muy buenas hola hola chavales, sí, sí, se puede jugar, monarca, estamos ahí, dragón azul jm, vale, muchas gracias a todos, no se olviden dejar like, suscribiros si no lo estáis, nos ayuda un montón al canal aquí, a todos, a subir aquí los fragidos de leyenda, recorrer cierta distancia en wayplan vale, en principio vamos a lo de los y vale. Aquí bastante.. Esto, ostras, pues estas dan bastante, ¿eh? De temporada, esto hay que mirarlo, eh. <ríe> dan bastante. Los ojitos. Y la onispada. Vale, que también podemos ir por allá, ¿eh? Ok, manarca. Vale. Estoy por aquí, ¿eh? Voy a quitar el zone igual, este por piso. Juego sin construcción, eh. Ahí últimamente. De momento lo pongo en solitario ahí, pero. Ah, vale. Nieli, voy a ver. Si te veo, si estás conectado, estás conectado ya o qué. ¿Era de Epi o de. A ver, en el cual. Nieli, aquí está. Hace dos semanas que jugamos. Mm. Brasil, España. Te tienes que cambiar a Europa, creo, ¿eh? Vale, ya te he invitado. Subo al 43. Los no, chavales. No tengo estallita ni nada. <ríe> Hay que subir ahí. Copa de subidón, a ver tan solitario. Sábado y domingo. Esto puede estar bien. Ok, ok. Te los doy, te los doy. Si son 30, te, te los doy, ¿eh? Pero que va contando ya el tiempo, ¿eh? Al lorito. Bueno. vamos a ver. Ya me quite esto. Cubos corruptos. Bueno, aquí la tienda. Silla, sí, vale. Aquí tenéis lo del Animus. Ok. auditores. El Eibor. Hola, muy buena. Mutea, mutea, que me escucho. Hola, muy buena. Mutea, mutea, que me escucho ¿Ya? ¿Ya has muteado? No, muy buena Me sigo escuchando ahí de fondo Mutea por ahí Es que no, me ya escucho allá, ¿Seguro? Ya me sigo escuchando, tío ¿Y ahora? ¿Te has cambiado, ¿Te has cambiado a Europa? Ahora estoy cambiando a Europa Okay, a okay. Europa ha jugado poco, está, eh. Con... estás todavía en el 22, tío. Sí, ok. Es que había metido lo de esto de la construcción y ya no quise, pero veo que sigue sin construcción todavía. No, lo, lo puedes cambiar. Y a mí es que me gusta. A, mí es que me gusta construcción. a ti qué te gusta con construcción o qué? Sin construcción. Eso, eso. Lo puedes cambiar. Puedes, puedes poner sí. el modo que quieras. Ah, sí, sí eso sí. me di cuenta. ¿Lo puedes ya Estoy cambiar. listo ya. Ok, yo también. Solo oh. batalla. También hay vídeos por ahí. Demuestra tus habilidades. A ver. Tiempo que no jugamos. Sí, sí. Yo también, eh. Yo igual. Sí, lo malo, que el, lo malo que lo es que los directos cuando en la mañana y yo no puedo entrar porque son como a las 6 de la mañana para mí. Sí, sí, lo sé, lo sé. Lo sé que allí es muy temprano. Just, y justo estoy durmiendo. Ya, ya. No pasa nada, hombre. Cuando pues, te levantas ahí cuando no, pues... Si estás de insomnio o te da por levantarte temprano, pues dices, oye, pues mira mientras me echo el cafelillo, me veo a bandolero. Sí, eso sí. Ya. Yeah. Yeah, pues, venga, vamos a ver dónde vamos, a ver me nos lleva el autobús. Venga, vamos a ir a los Jonesy, que allí no creo que haya nadie. Vamos a tardar un poquillo en llegar, pero bueno. Ahí, ya. Después de ahí, ¿podemos venir para acá? Tengo una misión. Mira. Cu ¿Cuál es la que después tú quieres? La, la, la, la suya, yo estoy haciendo la de la resistencia. Destruye, estructura, según los sectores de datos y extrae dos. Sí, vamos el, primero a la tuya, bueno, tío. Después vamos la a la mía de la paso. De la semana tres. Con lo que he empezado yo el vídeo. Sí, yo tengo las misiones todavía de el, la semana 2 Ya, pues, intenta hacerla. Intenta hacerla para ponerte a mi nivel. Yo sí. ya voy por la tercera. Sí, bueno, tío. Hacemos la que tienes marcada tú primero y después vamos por la... Si sí, pues no hago... vamos por la mía. Yo... Sí, claro, claro. Sí, primero, primero uno, luego otro, y vamos cambiando. Sí, si yo vuelvo así, por... luego si así yo, te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo y tú me ayudas. Sí. A mí también me gusta ayudar. Está un poquito lejos, pero bueno. Mira, ya ha subido ¿Sí? de nivel. Mira que fácil. Vamos tan, dándole las gracias al conductor. He subido. Ay, si, si, si tan no, lejos. 43. Venga, ahí lo bueno es que va a caer poca gente. Ahí ahí que no se te olvide. Sí. Venga, una. ¿Y pudiste hacer lo del autobús? Eh, sí sí dos y tres. Vámonos. Ya lo cogí, ya me divertí con él. Está, está muy divertido. Oh. Sí, sí, pasa que algunas veces está para cogerlo y otras veces no. Sí, que porque encontrarlo. Que... sí, porque era que tenían que poner por más gente también aparte. Claro, que donar, sí, sí. Pues bueno, la otra vez que fui a buscarlo ya lo encontré. Muy divertido, ¿eh? El, el autobús de batalla. Hola, Alejandro. Sí, sí puedes. Únete a mi grupo. Cuidado que hay gente por aquí, ¿eh? parece que. ¿Estás bueno. en por aquí? Yo puedo ir primero que coja una rueda uh. Bueno pues habla con el NPC, a ver qué te da Venga, ¿ya? ¿En serio? ¿Es Eso es lo que yo necesito Se ve que un ha construido ¿Qué pasa? Una del ¿Va a señal? Me dio vendas, ¿no? El techo para pasa para nada, pasa nada ¿Tiene alma o qué? Te doy Sí, sí, tengo Ok a ver es que me pide ahora la misión. A mí ahí está el receptor, A ver, John C. Otra, esto, esto es un triunfo, ¿eh? La exótica. ¿No tienes oro para comprártela? Yo me contrato al John C. Lo contrato. Contratado. Aquí ¿qué tengo que hacer. Venga, vamos. Destruye estructura. Ah, vale. Ostras, pues esto está complicado, ¿eh? Tengo que destruir. Si me ayuda a destruir. No sé qué estructura era, ¿eh? Creo que viene gente. Se escapa, me están dando por detrás, tío. Mamá, que me matan! Oh, me han dado bien, tío. Me han reventado. Estás tú solo, ¿eh? Voy, voy, voy. Pero únete a mi grupo, Alejandro, búscame. A Dragón Azul. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no te mate. Por detrás. Que está por ahí. El John está también contratado, que va por ahí, creo. Cuidado, cuidado. cuidado, cuidado. Buenas, gracias. Tengo venda, me curo aquí con venda. Tener el televisor ahí con el DC. Bájale el agua al televisor o algo. Sí. Porfa. Esos son los pedidos del trabajo. Cuidado, eh. Asume, eh. Ven aquí. Toma. Lo he derribado En el aire lo he derribado El otro no sé dónde anda Este me da ya esta escopeta pa Pajarito y El pollo como cae Toma, pollito Hay otro, eh Cuidado, hay otro, por aquí arriba Sí. Ayuda. Ay, que me revienta. A, a mí también me están reventando. <risa> Llegaron. A a gente te ayudo, pero yo te ayudo también. Yo te ayudo y tú me ayudas. Derribado. Bueno, bueno, bueno. Derribado. Yo te ayudo y tú me ayudas. Venga, hay otro por ahí, ¿eh? en Esa casa. Sí, necesito. Aquí, armas. se está curando, que se está curando. Más. Que se está curando. Que me revienta. Oh, tío, me ha reventado. Reventalo, reviéntalo. Oh. No, me quedé sin balas. Ya, ya, no pasa no nada. Tenía nada de he eliminado, a Ábalos con un oso, dice. Dragón a tú eliminado, ábalos con un oso. ¿Eso qué es, tío? Espérate, vamos a buscar a Alejandro. ¿Tú quién eres, Alejandro? ¿Dónde estás? ¿Qué ni tiene? la sala. Venga, la primera ha estado oh, buena, adiós al No sé si he completado la misión o qué, tío, creo que no, ¿eh? <coughs> Perdón. Vale, tengo aquí una estallita. ¿Qué Ahora va, el me invitado. A ver. Ya. ponlo. los azules. Ahí. No. Ahora no me he Ahí. deja. Ahí. Ahí ya le di listo, ya, por si acaso. Ok. No, lo suyo es que la de después mía, después del de líder. Lo suyo es que le de dé siempre después del de líder, porque si no, se queda alguna vez bugueada. Sí, sí, tú ten paciencia. Bueno, bueno. Sí, sí, te lo digo por experiencia, ¿eh? Por experiencia, ¿eh? Lo <risa> no suyo sé es ah, no. que a que yo le dé. Venga, mm. ya se ha unido. Ya está aquí. Yo no, yo no me voy a poder jugar unos 20 o 30 minutos como máximo, por si acaso. Ok, ok, el tiempo que tú quieras, no pasa nada. Aquí no hay compromiso sí. ninguno. Hola. Sí, es que estoy hola, <risa> muy buenas. Ok. ¿Tienes? ¿Qué tal? Hola, hola. Hola. Estamos aquí. Una partidilla, ¿no? Que estamos aquí con las misiones de la semana 3 de la, de la resistencia. Vale. Vamos a ver. Ahora te iba a preguntar que si estaba grabando, pero. No sé si sí, sí. Sí estoy. Estoy ahí en directo. Yo le doy listo ya. Ok, yo también Tenéis que dar detrás mía Muy bien, voy a ver las misiones No, no, no chifla, no chifla. Destruye estructuras, es? todavía, todavía no me ha salido ¿eh? En la misión, tío ¿Tiempo? Destruye estructuras sobre un receptor de datos y extraelo Esto No me ha salido ¿Hola? Hola, hola. hola, hola No haga mucho ruido, que se escucha a Venga Vámonos Venga A ver, te toca a ti, venga O qué O, la hago, o seguimos con la mía Me toca a mí, ¿qué? No, le toca a Anieli ¿A qué? A, a Nicolás ¿Pero Nico? a qué? A elegir el sitio, la de las misiones de la semana 2 Que va un poquito atrasado Ah, que va vale a hacer misiones Sí, estamos con lo de la resistencia Venga, yo también lo elige, claro, ¿tú por qué semana Necesito, necesito visitar puestos de avanzada desde los siete Ya, pues señálalo, tú señálalo en el mapa. Pero tenemos que ir todos, no, no no podemos ir cada uno a un sitio. Nico, elige tú el sitio que, que decías de tu misión de semana. Yo, vale. yo he remarcado que tengo que ir. ¿Tú has marcado el azul? Uh, yo, también sí. que, yo también tengo que ir ahí. Pues venga, sí, vamos somos... todos allí. No, pero no hace falta que pongáis los dos que marcadores. La tuya? No, ¿Qué? no, yo la, yo la mía no la completé. La, si la hacemos rápido, la vuestra, podemos ir luego, si nos da tiempo, aquí al campamento. Uno de vosotros no, que la quite. La si, la si, si, no, no, vamos a la, la tuya. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti, venga. Pero tenemos que ayudarnos. Yo creo que la mía era destruir <risa> estructuras. Destruir estructuras, la otra vez me costó también hacerla, ¿eh? Ya tenemos habido, tío. Sí, me sale como un, un aparato y, y tengo que destruir estructuras en lo alto del aparato y no sé qué historia. Historia aquí de la misión esta. Mira, dale la gracia al conductor y vamos ahí a ir a la rosa y azul. A la, a la violeta ¿Dónde? Y, a, y azul. ¿Dónde habéis marcado? Vosotros, venga. aquí. Ahí donde habéis marcado, ahí, ahí. Y luego, si no sobra tiempo, vamos a la mía, que está la rosa. Sí, Venga. Pasos. Cuál es la tuya? Venga, hazla rápido. Tienes que buscarla. ¿eh? Yo tengo que algo Buah, que, es que te brille, tengo... algo azulito que brille por el por ahí por el campo. Yo tendría que ir aquí donde está marcado. Y esta la hice yo, yo la hice, pero aquí o aquí. Ahora no tengo me Tengo visitar puestos de avanzada. Ya, ya, pues este de aquí, el más cercano. Ya, pero es que tengo que... me quedan dos. Ya, ya, bueno, quedan... ya, pero. Oh, visita uno luego el otro venga ya completé la mía ya ya ya genial tú Ale, completa la tuya no, no sé sí, voy a pillar una grieta y voy a ir a otra de estas no no pero vamos todos juntos Ale no te vayas si sí, si va a coger la grieta vamos todos juntos espera que luchemos vale. un poco vale, ¿Vale? vamos a golpear no, puntos débiles me puedo construir eh, aquí hay un cofre, vale bien, Y épico, ¿eh? Bien. Un cofre épico, tío no, vale, vale, vale. ¿Quién sabe utilizar uh -huh. la granada? Que las coja la granada de choque ¿Quién? Eso, pues el que quiera Que las coja la granada de choque Ya, yo Que el que la sepa utilizar O que le guste utilizarla A ver cuántas de escopetas tengo Escopeta de barril, entiendo? subfusil Escopeta automática Me sobra una escopeta ¿Alguien la quiere? No, yo, yo tengo yo. uno de barrera. Yo. Eh. ¿Alguna balita? Si quieres, cartucho. Sí. Tengo 16, toma. Mitad. Es. Vamos. Bueno, no es la mitad, pero bueno. Aquí ya hemos terminado, ¿no, chavales? Yo sí, creo ¿Eh? que sí. Digo, vuestras sí, misiones. Ya, ya, va, pues vamos a la marca mía. ¿Dónde está? A ver. Vamos todos eh, pues, juntos. Vale, a 20. otro sitio de avanzada de los siete. Si lo tienes cerca, sí. Si no, vamos a la mía. La pues que estoy madre. más cerquita. guapo wow, la mierda aquí! ¡Ostras, la de estas, los deflectores, tío! ¡Qué que malones! quiero un vehículo? ¿No hay vehículo por ahí? No. Yo... Intenta, yo... eh... a intenta matar a ese? Voy a... No, no, vamos todos juntos, ¿vale? Aquí a matar este. Aquí al caserío. No, el, el contrato, elimina a Sune, cuatro. Están aquí pegando tiros, vamos al salseo. Intentamos eliminarlo Vamos a... Allí, lo veo. Lo veo. Está allí. Mira, ¿me lo puedo vamos. cargar yo? ¡Ostras! Me dispara esto, chaval. Aquí viene. Uno caído. Uno caído. <coughs> ¡Me la... Cayeron todos. Bien, bien. <coughs> ¡Genial, tío! Me no, no, de han dejado con 20. Cuidado, eh. Cuidado, deja el mambifilo por ahí. No, no, Ale, Ay. no, hombre. Hagas no, eso, tío. No hagas eso, Ale. Vamos, vamos grupo. Tengo que cargar un tío que está por aquí. Ya, pero no hagas eso. Coger munición. ¡Ay, que me dan, que me dan! ¡Que me dan, que me dan! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Es mial aquí, eh! ¡El día! ¡Maldito! Uh. Muerto. Ahí está. lo que están liando por ahí. Que me matan. Revienta, que me revientan, me revientan. Entre acá, me entre acá, me entre acá. No puedo, no puedo. No, no, vienen. Me me tienen? tengo que ir, lo siento, me tengo que ir. Me coche. Ah, eres tú, eres tú. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. He tenido que oír No pasa nada, no pasa nada. Odio, oh, este está reventado, pero bueno. Me ah, cura sí. Necesito una ruedita. ¿Alguien tiene ruedita? Búscame la ruedita y. Y Ahí con un poquito de munición. Una ruedita aquí. Aquí, aquí. Ahí, así ya lo veo, ya lo vi. Deja tirarla yo. Nunca he tirado una. Toma, claro, jope. A ver para frente. Claro, tío, sala? ¿No está? ¿Te desapareció? No, hombre, sí, se ha ido, se fue. Sí. Desapareció la mano. No me de parece. <risa> no, madre bro. mía, madre mía, chavales. Ahora nos quedamos sin ruedas. <risa> Yo tengo otra rueda. Pónsela, pónsela o dásela, Nico, que la tire, porfa. ¿A dónde? Eh, a ver, mi coche. A este, a este. Sí, a ese coche. Ya. A este. Os okay. Tengo. ¿Cuánto oro tienes tú? Cuidado. Estamos sin vida, eh. Cuidado, ¿verdad? ¿Alguien vámonos, tiene balas de escopeta? Vámonos, vámonos. Sí, yo. Vamos, no, no, no tan difícil. ¿Alguien tiene vida? ¿Alguien tiene vida? Yo. ¿Para pa curarme? te No, nada. Suéltame vida, tío. Espera, espera. Cúrame pon el spray. Gracias, tío. Tiene el valor de escopeta. ¿Te dao, ya te he dado, ya te he dado, cartucho. ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? Déjame conducir, déjame... conducir. ¿A qué se lo lleva no, el nico? ¿No? Déjale alguno a Lore. Odio, oh, Dios, he soltado los... De, de escopeta, de escopeta. Ahí, ahí he soltado cartucho. Pero son de... Son de... No. ¡Cartucho, de escopeta! No me estás diciendo, cartucho. Ahí te he, Estos he soltado. Estos eran de fusil. Sí, unos que son se me fusil. han escapado de, eran de fusil, pero los otros que he soltado eran de... No, de solo esto. tengo la bala. Venga, chavales, que nos tenemos Ostras, sí, que ir. Otra sí, a... a mi sitio ya no nos es da tú. tiempo. Vamos a de este que se nos escapa. El chune, tío. ¡Chune, que se nos escapa. ¿Qué? Ah, oh, vale. El no contrato, el contrato, malado. el contrato. No no, no, no lo hemos matado. Por aquí. Cuidado, eh. Cuidado, la gasolina, tío. Ah. Maldición Que me, alguien me deba la discopeta Coge ahí, coge Vale, ya tengo, tengo, tengo suelta que un montón, eh de... suelta ¿Qué? un montón bueno, si cogido el Nico eso Ya, ya, por eso Dios sí, cuatro, cuatro lo he enseñado bien, lo he sí. enseñado bien Le he dicho que, que coja, que si no se lo roban <risa> Por aquí está, eh Cuidado Disparad, sacar sacar el arma que está por aquí, eh Vamos a sacar. aquí, aquí. aquí. La revierta. Me he yo. toto. dónde está? ¿Dónde está? Mierda. ¿Se me escapa? Me escapado ¿Qué? ¿Qué mierda? Corre, vamos, vamos. corre, corre, corre, corre, corre, corre. El otro está por aquí, tío, o qué? Vámonos, vámonos. Otro no vámonos. ha muerto, tío, vaya, tío. El otro se ha perdido. No, lo pillaremos, pero da igual los tenemos no, no, sí. Sí, no, no, no, no, Que va, que va, no, no, no, me voy a morir. Todos vamos a morir. Venga, corre, que llegamos. No pasa nada, yo mierda. cojo la tarjeta. Cojo la tarjeta. Corre, ah. corre, corre, corre, corre. A ver si me sale. Corre, bamblero. Venga, el ala ya se ha salvado. A 15 de vida. Ya, ya, yo 25. Pero coge vida. de dónde? Por el suelo. Yo tengo spray, vente, vente, vente, vente, Ale. Ale, Ale. Vente aquí, vente, vente aquí. Vente aquí que nos matan. Y ahí, cofre aquí, coge. Coge el maíz. Cierra. Cierra. ¿Te tenemos que ir a curar este. Dios, Dios, cómo. Venga. Spray, spray. ¿Qué con el asalto? Venga, vamos a ver si curamos este. Vamos a la de esta. Oh, a ver si lo señalo. No está aquí al lado. <ríe> me cuesta mucho trabajo señalar a las chavales. Ahí. Vámonos ya. Vamos allá. ¿Qué pasa ya no es? es? Eh, vamos a subir al CP. -E sí, a, a curarlo, a curarlo. No, a la furgoneta, a la furgoneta primero. Ya, ya, pero tenemos que subir al cepelín. Sí, esa es otra misión, esa es otra misión, para coger armas ahí. Y... ¿Sí? No, me recuerdo cuando subamos al cepelín para impulsar, mira. Hostia, si sí tenemos el van. tanque y todo. Te recupero, te recupero. te recupero Te ¿Ah? recupero ah. ¿Qué te estoy recuperando, Vamos. Nico ¿Cómo se te ocurre? Tío, habrá que curarlo Habrá que resucitarlo Al colega ¿Tienes arma o qué? Toma, toma un arma por aquí Mira, me ha contado ¿Vale? eh, Me voy para aquí, me voy para acá no Y toma, para... para que te cure Toma, bueno ahora yo me llevo el tanque. Ya, voy a buscarme a ver, algo. Tiro. Sí, vamos vale, vale, vamos para allá. Pero tenemos que ir todos juntos, dale, dale. Vale, vale. Montate, montate, Nico. Montate, Nico. Montate, que nos vamos. Ahí ahí la torreta, vale. ¿Y cómo puedo tomar la torreta? Pues disparando, apuntando y disparando. Ahí está, ya, ahí. Cuidado, ya. eh. Se nos disparan, eh. No, no, no, no. Eh, bandolero se lo ha desplicado. ¿Cómo, ¿Cómo coger la torreta? Sí. No, yo, yo, eh, no, cuidado, no, cuidado, no. cuidado, que nos disparan. Espérate, no, no, no, no. Madre mía, Lale, te lo, lo he atropellado, Lale no. Ah, Lale, lo he atropellado no. Y a ese también, a ese también lo he muerto Lo he atropellado, lo he atropellado No están disparando, no están disparando, muerto, ¿no? muerto. Yo también disparo Puta Ya me ha Está detrás del algo. Bu bu busca a, cubierto, busca cubierto Busca cubierto Ahí, ahí, oh, me mataron, me mataron Me mataron el anónimo no Estás tú solo, eh, no estás tú solo sí. Para, atropéllalo, atropéllalo Cuidado, cuidado, que están no ahí, puedo, están No porque ahí. tiraron Ya, ya, cuidado, que están ahí Ah, me mataron Había tirado eso, es lo del tanque pues tres Bueno, no, no volváis sí, a los solo. Sí. Seguimos, ¿no? ¿o qué? Ya sí, sí. ah, que pocos likes, yo, ahí, ¿no? tengo, sí, yo... yo tengo que ir... Ah, espera, que yo no le, da, no le he dado like. Mira, volvemos a más sala? ¿Por? Bueno, a vale. ah, Nico decía que tenía que volver, no sé. Sí, tengo que retirar, que yo estoy trabajando todavía. ¿Qué? Ah, ¿te, ¿Te, vaya, te no? vas ya, no? Sí, estoy trabajando. Yo trabajo en ya, mi casa. Ya, sí, sí, ya. Pero, bueno. tío, ten cuidado, que no te pillen. Chao. Sí. Hasta luego. Chao, muchas gracias. ¿Has terminado tu misión, entonces? Sí, yo. Sí, Eso ya terminamos primero. Genial, genial. Ponte al día, tío, con las misiones. Hasta luego. Venga, hasta luego, chao. Gracias. Un saludito. Ahí, Pero de bandolero. Digo, sí, sí. Espérate que se vaya, ¿no? Que se salga. Y le doy a ¿Eh? dúo. Le vale. damos, damos a dúo. ¿Cómo vas con las misiones? Estoy haciendo la de la semana, la de la resistencia, que todavía no... Si me ayuda... ¿Para subir de nivel? Sí, pero su yo hago subir de nivel haciendo misiones, que a mí es que me gustan son misiones, tío. Yo soy. Pues si quieres a ¿no? un ¿Sí? modo de juego, que te... por caza aquí te dan 5 de XP, 5.000 de XP. Ya, ya, si sí, sí me mola, pero que no, no soy yo mucho de eso. Yo soy más de misiones, quiero recoger también la Onichi para la espada, para la Oni Espada, que también no he recogido ninguno. Vamos a ver, ¿Sí? ¿dónde tengo el de la espada? Aquí me dice encampamento no, con... cariñoso. Con, con, dúas, con construcción o sí. No, sin, sin. Campamento cariñoso. Vale, que tengo la licencia. de le, asistencia le y tengo que dar justicia. like al directo? Sí, hombre, claro, si quieres, sí, que TV, tío. Ya se sale yo. Mira, pues estupendo, lo pongo en dúo. Sí, hombre, ¿Y si le da like, dislike? Tío. No, dislike, no. No seas malo. Venga. vamos, al lío. Dislike. No. <risa> no <¿Tiene> sé sea... <risa> uno que me conozco que, que, me da, que me da dislike algunas veces, tengo por ahí un hitter <risa> ¿qué? que tengo por ahí un hitter que me da like, dislike algunas veces ¿por qué? es algo que lo expulsé les sé roja portarse mal Mi primo, Yuk me dijo que el otro día te enfadaste con él. Claro, tío, si, no, si me dejó tirado, no me recogió la, la tarjeta ni nada, va a su bola, tío. Tu primo va a su bola. Bueno, la mucra un Y... Sí. como juegas tú, no tu primo. Me dejó tirado, tío. Tú no has visto... Yo por lo menos intento coger la tarjeta de los compañeros y los revivo. No he visto cómo ¿Qué? revivió a Nico. Eso hay que hacer en un es... equipo. Si no, te es vas tú solo. Él... Si, no, si tú no coges la, no las tarjetas... La... La tarjeta sí, de los sí. compañeros Te vas tú solo a jugar, tío Compañero, él hay que recogerlo que no te la cogió porque La gente Siempre que juega en duos, en tríos Cuando matan a alguien Y siempre piden la tarjeta que él nunca va Pero... Conmigo hay que ir A mí me gusta jugar en equipo, ayudarnos Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí Vamos a ir todos juntos Oye, si, no, tío, que tío, si no, tío Si no te matan que eh, destruir estructura y coger de esto de, de Oniestual. ¿Tú crees que hemos. Vámonos. que nos va muy mal caer aquí, y Luego ir a campamento. No, ahora vamos allá, vamos. hacemos esto lo primero mío, ¿tú qué tienes que hacer ahí? ¿La otra misión de la OI o qué? Sí. Bueno, pues. Pero es nada más que ir o qué. Quiere ir un sí, momento sí, y, sí. Ahora y ahora ven a donde estoy sin que nos maten. Pero como nos separemos, tenemos doble pos probabilidad de que nos maten. Tú tranquilo, no, que yo... Ah, pues ve, ve rápido y luego te vas para allá, yo intentaré sobrevivir. Yo campeo mucho e intento que no me mate. ¿Vale? Yo llegaré, pero no pillaré ningún arma. Hombre, alguna te tienes que pillar, ¿vale? Tú te pillas algún arma, haces tu misión, sea visitar el desde este de la Oí, nada más. A visitarlo. Yo no me lo he contado, bueno. Eso te digo. Una que que te lo cuenta. Cogerlo lo haces... Te pilla algún arma y un vehículo si puedes y te ven a zumbando no, no para sé. aquí donde vengo, estoy. Ya vengo en grieta, tú pues no has caído aún. ¿Esto como juegas no tú? O ¿Sabes lo que te digo? Que era un chico formal y se puede jugar contigo y puede hablar contigo. Pero, Pero tú que aún va, has caído. Que va, voy volando. <ríe> voy disfrutando de la vista aérea. <ríe> Yo, bueno, he llegado ahí y me he metido en una grieta. Ya, ya, ve pues vente para acá, para, para, la, para donde yo tengo marca Hola. Yo ahora ahí he caído para... aquí para pillar alguna de en coche Joder, si está al lado mía ya, está ahí debajo ¿Y la pesca? ¿No te gusta a ti la pesca, tío? Allí sí, donde yo, tú no vives no. no tienes costa no tienes pasacillos para pescar sí. ¿Eh? ¿Dónde Lo tú vives? En los juegos, en la vida real eh, en el, te, estoy, ah, te pregunto primero por, por, el, por el juego y luego por la vida real no tienes costa allí donde vives he dicho Aquí tengo pa pantano Y voy a pescar el pantano Que no tengo voy? costa, si es lo único que tengo Eh, ah, pues eso te digo Eso es lo que te digo, toda te mía... costa. Yo vivo ¿No? en Formentera y toda Formentera Buah, está Eso, eso no es una pasada mundo. de sitio Para bucear y para todo, tío sí Ojalá viviera yo allí Mándeme invitación para allá Me voy Pero no puedes venir Mándame ahí Sí, pero eso está muy caro allí Por es muy cara, ¿eh? No te creas Lo dices, pero no lo es Sí, hombre Alquilar una moto dos días Te vale. a ¿qué? A 50 euros Subido de nivel ¿Quieres que te desolvete? Ven, ven, ven Que te disolvete. No te vayas, Ale Tenemos que ir juntos ¿Dónde está, No te veo Luego un hotel sí. No te vayas el si me buscas trabajillo uno... Voy para allá ¿Qué? Trabajillo voy para allá yo, yo? un, un sitio para pa vivir, hombre, un, un apartamentillo o algo. Principio. Toma, toma, Ahora tómale. están construyendo unas casas que están bastante bien. Eh, aclaro, con curropo me meto en la casa y... pago la entrada y lo que sea y... Tengo que destruir estructura aquí. Tengo encontrado un sitio... A ver si lo encuentro. Yo no me acuerdo dónde era. Madre mía, chaval. Y el aire también es bastante bueno. Pues búsqueme, curro. Otra, Tengo aquí un de este de la una espada. Y munición, ¿eh? Hay munición por aquí. Bien, reúne mi crochet en campamento con cariñoso. A ver, esto me viene bien, tío. Pues munición, que luego me pide. ¿Qué? Ven, no me sigo, sí. Sí, tengo, tengo, munición. Tengo, tengo 100, 28 y 90. Vale. por ahí otro de este, más escudo, ahí. Tengo gente. Como gateo, a ver, ahora yo se sube a los sitios, eh, mola eso, eh, tengo gente, tengo gente, tengo pues gente, vente para acá, vente para acá, que estoy aquí luchando en la casa y estoy voy con la misión, pero, pero. vente, vente, no te vayas solo, te vayas vente, solo, vente. tío, ya lo he matado, ya lo he matado, sí, pero serán dos, será una pareja, estoy que estoy en la casa todavía? No, no estaba solo, Joder, no he hecho ni la misión, tío, copeta, perdón. Ah va, sí que estoy un poquillo retirado Hay que irse un poquillo más, me habías... más Madre, me habías preguntado que si me gusta pescar Claro, me dijiste la otra vez que no, me parece ¿Qué? Ah, otra vez te pregunté y me dijiste que no, creo pero... No, no, yo dije que... A ver, no digo que no me guste pescar Porque me gusta Sí, pero... claro, estoy por aquí No Esto hay que demasiado pescado que no ha ¿No Yo estoy en una casa la conexión y ah, destruye los del el techo. El techo, tengo que destruir el techo. Vale, vale. El techo, ayúdame a destruir el techo. ¿De el qué? techo. <risa> el techo, tengo que destruir de la casa esta. Espera, que me estoy haciendo millonario. ¡Oh! Me ha tocado el barret. Bueno, aprovechalo. Vente, vente, a la que tenemos que estar juntos. ¿Qué? Déjame explicar todos los sofás de esta casa. Sí, eso te da un montón de oro. A ver, a ver por a arriba. Sí me gusta así, pescar, sabes. A mí también. Cuando, cuando pican, eh, también te lo digo, cuando pican, como no piquen no, no no hace mucha gracia. Lo que más hay en Formentera por la noche son calamares. ¡Wow! Qué rico los calamares. Pues a mí no me gustan demasiado. Ay, se me fue. A mí sí, a mí sí, me. Fue. Me han tirado una granada, Ha No, creo. he sido yo, ha sido yo oh, Dios! la tormenta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me cago Dios. la madre! ¡No me da tiempo la misión! ¡Vente para la barca, la barca! ¡Corre, Soy corre! ¡Soy Naruto! ¡Corre, corre! ¡Odiós! Oh, corre Odio. espera que me quede este! ¡Cógelo! ¡La barca, la barca, vente! Yo, yo! ¡Ah, está ahí, está ahí, no! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! barquita! ¡Súbete! súbete. ¿A cuánta, vida, ¿A cuánta vida te has pegado? ¿A 70? Pues desde 68, hasta Vamos igual, un poquito menos, Pero vamos bien. ¡Hay tanque, hay tanque, hay tanque... Ya, ya, de, no de, de, pasa de, de, de, nada, nosotros estamos intentando escapar de la tormenta, no, no, Se enfrenta a un tanque... Yo pero llevo misiles, pero no llevo... Estamos... Llevo misiles, pero no llevo visión térmica de esa. Hay que ponerse a salvo, ¿vale? ¿Sale? Yo tengo el barrio. Ok, ok, ya idea, pues me con ese. He gastado toda la gasolina, pero bueno. Ok. No paro ni, ni a pescar, ¿eh? Mira que me gusta a mí la pesca, pues no estoy parando, ¿eh? ¿Eh? Aquí, aparcado Vámonos Vámonos, vámonos Tengo dos armas, nada más, a ver Te ¿Tú? digo el máximo que mi familia ha pescado en... Aquí simplemente de calamares ¿Cuánto, tío? Unos ciento y algo pico ¿Qué pasa, tronco? Si no me iba a pescar, ¿eh? Todo calamares. el día ¿Eh? Tengo vehículo, vámonos, vámonos, vale. vámonos, para, ¿eh? vámonos. Sí, sí, hombre, yo no le he tirado a nadie del equipo, venga, venga. Sí, vete, vete, vete, vete, vete, vete. vete No, hombre, vete, vete. vamos todos juntos. No vas, vale, eh. Vamos. ¿Cómo que vete? ¿A dónde vamos? ¿A dónde tú vamos? ¡Tú súbete! Para adelante, Tendremos que ir a algún sitio, pero vente. Pa daily vamos para el Lady Tenemos que ir para Lily. No, no, para el vale. daily. tenemos que ir a ponernos algo. Vámonos. Me voy al Lily Ya, ya. Pero tú solo no te vayas, vente conmigo. de ataque no me recojas tú, tú ves para allá que yo ya llegaré por mi cuenta perfecto si nos vamos, no vamos juntos tío. y un NPC y todo hasta ponerle la rueda ¡Odio! ¡Oh, ¿A qué me va, oh, tío? ¡Peligro! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Peligro, que tengo peligro! salir corriendo que me, me revienta el vehículo y los ponente me conducen a, a un vehículo le he dado eh yo estoy aquí ya lo, me recojo que qué me va a matar oh, yes. está disparando okay. un montón yo lo veo yo sé más o no, menos como están disparando y más o no menos está en la gasolinera de <risa> Un coche Ea. Me matan. Me matan me ha disparado de lejos, tío Me matan. El libro El Nibis me ha matado Cuidado, si puedes coger mi tarjeta Si puedes venir por ella Tengo este cuidado que están por ahí Por lo menos intentarlo Así <ríe> si te hace igual que tu primo <ríe> Están ahí, están ahí Dale, dale, si ¿Sí puedes, si ¿Sí puedes, si ¿Sí ¿Sí no. No, no, si ¿sí puedes. Te tienes que estar agachado y quieto para pa meterle ahí un buen tiro. Aparte dale, dale, que está muy lejos. Ya, ya lo has perdido, ya. Ya lo has perdido. Esperaría que pase un rato. Sí, sí, pero me está acercando un poco. Me está acercando porque más lejos. Mira, si lo tienes ahí. Está ahí abajo. Está ahí abajo. Mátalo. Mátalo, que está ahí abajo. Cambia, cambia. Dale, dale. Dale, con la barra. Dale, dale. Buena, buena. Ahí, ahí. No te ha dado ni una. ¿Te coge el loro? Si ve algún material. Ahí. Buena. Va por mi tarjetilla, corre. O va por el otro. Ten cuidado, ten cuidado. Ponte el de... Cuidado. Mete con ojo. Corre, si te da tiempo a coger la, ta la tarjeta. Coge la tarjeta y salís corriendo, corre, que viene la tormenta. Corre, corre, corre, corre, corre. Cogerle y salís corriendo otra vez. Cuidado que está ahí, que está ahí. Que están ahí los dos. Cuidado que te pillan. Que te pillan. Coge la tarjeta y salís corriendo. Que te mata. No, nada Cuidado con el otro, ¿eh? Bien, bien, bien, bien Bien, bueno, buena, buena Uno ha caído Uno ha caído Creo que... Ay, que no ha caído mi tarjeta Como está sangrado Te me a matar ¿eh? Si no le tantas caras ver Tenés que haber ido por ahí La tormenta ahí, no Tenés que haber ido por ahí Ese ha es sido el que me ha matado antes El Nibi este No, no pasa nada Preparados, ¿no? ¡Ah, mierda! El mando de la play se me ha caído. Ten cuidado. Y estos creo que Ay. morirán también en la tormenta. Estos mueren también. A ver, a ver cómo vas de directo. Esos muerto. Con los pelados, ¿lo, lo, ¿lo ve cómo mueren? ¿Lo estás viendo? Quiero ¿no? ver cómo, quiero ver lo que les he hecho y, y qué ha pasado porque me han matado. ¿Eh? Le tienes que dar para atrás porque te ha ido para adelante Y el otro te ha disparado Y luego la has dado tú pero luego te la has devuelto Y, y con un disparo te ha matado A la ver, cabeza. quiero ver lo que he hecho A ver pero luego ha He muerto. intentado pillarlo Luego le he dado un montón Lo he dejado crack He claro, he tenías haber... que haber cogido mi tarjeta y luego haberle plantado las cara, cara a los dos, que la ha he hecho muy bien, se ha matado uno, lo tenías ahí liquidado la... ya, Al otro lo, lo, lo podría ha huido, haber matado, pero es Luego que te ha dado todo el pánico, camino. te ha dado el pánico, ha huido y ahí eso ha sido lo que te ha fallado. Pero que no pasa nada, a la próxima. No, no, no si es ya no, si haya tenido que no, no, si no, La misión no, si... esta ni queriendo, eh. Yo estoy ya aburrido ya, te lo digo ya, eh. Como no me ayudes ya me voy yo también, me voy de luego. que por cierto tengo que irme ya mismo. Pero bueno. Tengo que hacer una cosilla. Venga, vamos a ir a lo de los Jones. a ver si puedo hacerlo. Tengo que destruir el techo para que le llegue la señal, tío. Lo he intentado antes y al final no... ¿Me, ¿Me ayuda a destruir Pero la no. casa, tío, para que le llegue la señal o qué? Eh, ¿pero qué casa es? No, una casa donde está eh, la antena de, de radio. Venga, vámonos. Una, dos y tres, dale las gracias. ¡Hasta luego! ¡No, no le he las gracias! Te lo he dicho, mira que te aviso, mira que te aviso, ¿tú ves? Yo soy buen compañero y aviso. Sí, justamente cuando íbamos a saltar. No, no, yo te he dicho, dale a la gracia, salto. Venga, Pero no me has avisado. Pero te pasa igual que Adrián, que se te olvida. Es que te tienes que acostumbrar, ¿vale? A ver, la gracia. En la que salga, tú le das para abajo. Y así no se te olvida. Si sí, no es que se me olvide. Si... Ya, ya has puesto la venta cerrada. Vamos. Porque si no, no llegamos. Me encanta poder ver. Mi no pantalla. a la invasión. No a la invasión. No a la invasión. Uy, yo no llego. y aquí, a ver esta vez. Esta. Me lo he dicho porque hay que sacar el temario este. Tengo al John, sí que lo voy a contratar en la que pueda. Márcame dónde ver, está. Aquí. Se ve que un embuclado ha construido una estructura alrededor del receptor Me encanta, de poder, esto, ver? Me encanta poder ver tu pantalla la y la mía y Pero ayúdame, ayúdame a destruir esta casa, por favor Primero déjame Ayúdame cambiar, Que si no me matan En la curativa, triunfo exótico que no puedo 600, vale, tío Ahí en Andalucía, en Galicia, donde... El Es aquí, es, es este de hecho Ay, oh, perdón, que me he equivocado Sí, sí, ese es de hecho de la melenas, hostia, este es nuevo, tío Misión completada Guay ¿Ya te ha completado? No, no Hostia, mierda No, no, le dispara, ¿por qué le dispara? <risa> es que sin querer lo he pica, le, le he picado ¿Ya, ya, ¿Hay que ya te lo ha contado? No, no, creo que no no, no, no. Destruye estructuras sobre un sector de datos y estrellos. No, no. No me ha contado. ¿Dónde estaba? Aquí. La derrumba un pavo. ¡Muere, cabrón! Venga. Me ha dejado todo caos. ¡Cúrate! Está aquí, tío, la señal, porque mierda no me la da, tío. No entiendo. En serio, tío. A ver, extraer los datos, bien, bien, ya puedo, ya puedo ¡Bien, bien! ¡Ya, ya! ¡Mira, que la he conocido con dispositivo la de la estación problema. de Sinasi! Tengo que contárselo ¡Así no da se va a da tiempo! Muy... Mi skin sabía puesto de color azul ¡Tenemos que irnos Ale! ¿Dónde? ¿Dónde he marcado? ¡Señal Tengo el fusil rosa! De ¡He pillado el fusil de MK7! ¡Uh, ese, ese es buenísimo, ese me encanta! A 1063 metros, vámonos. ¿Te los doy. No pasa nada, si lo quieres, dátelo, no? si no, ¿cómo? me lo pasa. ¿Quieres? Vamos, vamos. Vamos al punto rosa. Sí, sí, sí. Mirando a ver si veo algún vehículo por aquí, por la zona o algo. Yo también lo miraré uh, por aquí, no hay ninguno. Mira, un cofrecillo nos viene bien. A ver, va, déjame pillarme ¿no este que cofre. ¿Cómo has llegado? ¿Dónde estoy saltando? Vale, oh mira, aquí tengo el MK7. Solo tocan MK7 ahora. Pues dame uno. ¿Qué? Sí, salto MK7, ya tengo. Dame un poquito de todo. Vámonos, vámonos. Me un tengo punto. que ir. Ok. Eh, voy a gastar todas las balas para. Dámela a mí, dámela a mí. Hola polete, mm -hmm. únete si quieres, pero me tengo que ir ya mismo, a ver. Estoy aquí aguantando. Aquí te los dejo. Hola, polete. Chao. Chao, vale. Cuídate. Apagar. Cuídate, tío. Y la munición, suelta la munición, que no la veo. Yo quiero la munición. Munición, munición. ¿Nos vamos o okay, qué, tío? está. Un asalto en el K mm. Fusil de combate. Uf, sí, aquí estamos mismo A ver si llegamos, me van a matar, pero bueno, yo con 30 y ahí. follete bueno. Está allí arriba, tío, el pavo. Me va a pillar. Le están ahí disparando entre ellos. ¡No, ya! Voy a también. Creo que voy a contracorriente, pero bueno. ¡Pollete! ¿dónde está? ¡Pollete! Muy lento. No sé si llegaré. Esto tengo que pegarle. No, como ya le pegué en su momento. Llegar ya, tío. No llego en la tormenta. Estoy todo loco. Vámonos, pasa, tío. Ya que yo estoy aquí tonteando. Y no, corro. Qué munición tengo, chavales. ya te si es que me tengo que ir, tío. Es que te van a jugar de jugar contigo, pero. Macho, ¿qué? viene siempre tarde. Sobreviví por aquí A ver, tío, cómo llego por ahí por aquí, vámonos Sube bueno, No me toca ningún vehículo Va a escapar, de la tormenta Venga, vamos. Eh, aquí hay un de este de Oni Espada. Eh, lo veo. Lo también, pero bueno, me da igual. Vamos al santuario. Me parece que hay otro por aquí de Oni Espada. Ay, no me subía o algo. Sí, aquí está. Vale, lo hemos encontrado. Genial. Es un santuario aquí en mi NPC, a ver. me ha matado o qué? puedo contratar o algo? ¡Ay, que me mata matado! ¡Dios ¡Ay, ay, que me ha matado! Por todos me están disparando. Un Maldito. Hay que escaparme. No veo tampoco eh, Lo malo de los... los arbustos. No lo veo Está Aquí No creo que llegue A ver Peña por ahí matándose Este no me ha visto Puedo campear un poquillo Por aquí El tanque El tanque el, también, ¿eh? el tanque, tío Y el otro, el hidroba ¿habrá caído arriba o algo Que, tío, no lo veo Creo que sí, eh Cuidado, tío. La escopeta de barril Bueno. A ver, a ver, a no a ver, a ver, a ver, a Bueno, yo creo que está muy bien por hoy, ¿vale? Queda ahí esta comunicación. Pero bueno, deseo un feliz fin de semana para todos, que lo pasáis muy bien. Y besitos para todos. Chao, chao, abigate. Un saludito para todos.